Mientras en Europa se van tomando posiciones los resultados de, de elecciones presidenciales, de Grecia y Francia, cuyos resultados ya se han hecho público. de gana en Francia, pero una gran cantidad de grandes fortunas francesas, comenzaron desde el inicio del trimestre, a solicitar el traslado de residencia al Reino Unido, para huir de la tasa del 75% que de promete aplicar en Francia. A las rentas superiores al millón de euros, y adoptar la sugerencia que del Reino Unido mantiene al 45% y el 24% en el impuesto de sociedades. Por otra parte, en Grecia, 10 millones de ciudadanos estuvieron llamados a votar en unas elecciones que apenas puede pagar. El país se encuentra en un caos. Los funcionarios han perdido el 20% de su sueldo y el 25% de su poder adquisitivo, con el compromiso de despedir a otros 150.000 funcionarios en el próximo periodo 2012. 2015. El paro se ha disparado al 21%, y se han convertido en pobres, 3 millones de griegos. La derecha e izquierda política, representada por Nueva Democracia, y el PASOC, respectivamente, han sufrido una sangría de votos, y han perdido la mayoría absoluta, desviando los votos hacia los partidos extremos de derecha e izquierda, consiguiendo también representación parlamentaria, el partido neonazi, Amanecer Dorado, compartido con la extrema izquierda, Sirias. Este fin de semana, hemos tenido revueltas en Moscú, con protestas en la calle de 25.000 manifestantes, por la celebración en la toma de presidencia de Vladimir Putin, cuyo evento fue programado para hoy lunes. Las protestas por el fraude electoral, han llevado al extremo de pedir la cabeza de Putin, por 50 millones de rublos, por parte de Berezovsky. Otro oligarca ruso que ayudó a la desintegración de la ex Unión Soviética, en la época de Boris Yeltsin. Con el actual sistema, Rusia, sigue enquistado en una transición iniciada hace 23 años, que no llega a la materialización, y sus gentes siguen padeciendo una tremenda presión del gobierno, que no se ajustan a las necesidades reales del país. La inflación a pesar de los recursos que se dispone Rusia, está prevista que se dispare nuevamente por encima del 9%. El poder económico y político, sigue concentrado en manos de oligarcas. El periódico inglés, The Economist, señala que España necesita un banco malo para sus activos financieros tóxicos, el cual agrega, que los problemas no parecen tener fin y no solo eso, sino que el mar de dificultades sigue creciendo, con un gobierno lanzando mensajes incoherentes, en un país euroentusiasta, donde se dan signos claros de euroescepticismo. En el comunicado, alaba los recortes presupuestarios que desde el principio de la legislatura, no hay reunión de ministro que no se decrete algún recorte. En España el descontento está generalizado en todas las capas. Los políticos mantienen sus sueldos, mientras los recortes económicos tocan de lleno la estructura social, en educación y sanidad. Los escándalos en la monarquía, que tocan a su máximo representante, y que navega en un bote que hace aguas, agujereado por el palo en pata de su propio capitán. Ello está siendo aprovechado por sus opositores para mostrar el libro de navegación donde se van escribiendo, las fechorías en cada puerto, desde el inicio de la navegación. La terrible herencia de la situación económica del gobierno socialista anterior, y que está soportando el pueblo español, es tratada por el actual gobierno de derechas, sin la más mínima honestidad y cuidado. Lo cual agravará aún más una situación, ya de por sí insalvable. Ante ello, el coronel Martínez Inglés, ha redactado el manifiesto para un gobierno provisional de la Tercera República Española, por peticiones e iniciativas de un cada vez mayor grupo de colectivos y asociaciones. El manifiesto tiene por misión, abrir los cauces necesarios para un cambio profundo, desde el llamado régimen de la transición a una democracia consolidada, y que pueda pronunciarse mediante referéndum. La reforma del Estado en monarquía, o república, que se desese para el país, corregirá el problema del pronunciamiento legítimo, que es su día debió de manifestar el pueblo español en la transición. Para ello debe pasar por una Asamblea Nacional Republicana, que elija una coordinadora estatal, y asigne a los componentes del primer gobierno provisional. Análisis del 7 al 11 de abril del 2012 El gráfico diario del IBEX da lástima a observarlo, colgando de una soga y a punto de que la trampilla se abra para volver a esquilmar los aún existentes fondos de ahorros y ya no solo por los pocos tontos que le dan la esperanza a un cambio de tendencia, sino que el propio estado tiene depositado el dinero de los españoles a través de la CEPI. Con una merma del 2,5% tras la expropiación de red eléctrica por parte del gobierno de Bolivia se esfuman 20 millones de euros, pero para la compañía eléctrica con esta bajada se le van 100 millones. Así que viva la fiesta. Sin freno, en cuesta abajo. Se espera que en cuanto pierda el suelo, lo más probable es eh, que, que llegue al siguiente escalón, que está en la zona del 5400. Hombres de poca fe, los que no creyeron que se iba al 6800, cuando lo anunciamos en la zona del 9000. Ahora sigue sin creer la posibilidad de que se vaya al 5400. Vuelve de nuevo la misma historia. En el gráfico de 30 minutos, la caída desde la zona del 8.600 le está haciendo formar un coleteo con acumulación de precios que apunta más a un rebote que a una formación de onda 4, con Diana en la 5 en la zona del 6.550, por tanto, posiciones cortas. A pesar de que esta formación tiene más similitud a un doble suelo la posibilidad del trader se reduce a colocar unas brackets en la zona del 6750 con objetivo mencionado y un largo en la zona 6800 con objetivo 6885. El DAX no llegó a la zona de resistencia del 7000 y se vino abajo, a una zona en donde ya ha realizado un triple mínimo y donde deja las dudas de la formación de futuros precios. El GET nos indica un avance hacia la zona del 7500 y debemos ir a los 30 minutos a buscar la línea de salida. Ya en 30 minutos inmerso en una pauta de Onda 5 en estado de sobreventa con un desinfle de precios sin formación de figura técnica, nos indica que esperemos antes de hacer nada. Sencillamente no hay seguridad para una entrada en ningún sentido. Si nos guiamos por las últimas noticias en las que Merkel pierde el bastón francés en sus planes europeos, y la falta de un gobierno estable en Grecia que puede dificultar el pago de la deuda a sus principales acreedores alemanes, y en su propio país se ha llevado un revés en los comicios celebrados o en la pequeña lanzis holstein así que si debemos decantarnos por alguna posición a las 7M, pues deberíamos de colocar posiciones cortas. Dow Jones tiene una figura muy similar al DAX, pero con algo de retraso y es de suponer que puede llegar a apoyarse en el soporte, puesto que se puede dar por concluido el pullback a la resistencia y que, aunque no llegó a ella, no hay volumen como para ello. Aunque en verdad, pues habría que esperar a que el helio tiger corte la línea central para confirmar el viaje a la zona del 13.967 al 12.785. Ya en el gráfico de 30 minutos aquí se, pues, se puede observar una continuación de tendencia a la baja propiciada por el ciclo de onda 3 y el Higiman en el cuerpo también de la 3, que le da una continuación bajista con una esperanza de llegar al 12.853 entre el lunes y el martes, por tanto posiciones cortas en el 13.961. Eurodólar. Los resultados electorales de este fin de semana van a dejar al dólar en una posición más fuerte respecto al euro, y el iniciado movimiento de Onda 5 ha tenido un impulso con 5 microwave en el que se encuentra marcando también la 5, aunque sin indicaciones técnicas, pero con un HSH con brazo derecho alargado. En 30 minutos, la figura tiene un aspecto similar al IBEX y apunta a la zona de soporte del 1.30, con una Formación de onda 5 en este espacio temporal y divergencias pendientes de cerrar en la zona de suelo 1.30 se sugieren posiciones cortas en el euro dólar en el 1.3077 con un objetivo de 1.30. En el petróleo le vemos en un gráfico de 30 minutos, que una, ha tenido una fuerte caída en la pasada semana, pues por debajo de la zona de los 100 dólares, estamos hablando del Texas, llegando a los 97.6 y situándole en la cuota más baja el 7 de febrero. Los factores bajistas se centraron en el informe del miércoles pasado del inventario DOE que insta a una debilidad económica de Europa y Estados Unidos y los artículos también periodísticos durante la semana diciendo que las posibilidades de una acción militar israelí contra Irán este año se están reduciendo. El oro no para de realizar su movimiento lateral en el alargado brazo de un HCH cuya proyección le envía a la zona de soporte en 1624 hay que aprovechar cualquier rebote para posicionarse, buscando el punto de entrada en el gráfico de 30 minutos que se encuentra en el desarrollo de una onda 3, con proyección de la 5 a la zona 1660, sin divergencias alcistas, pero con un ciclo iniciado y se recomienda posiciones largas en la zona 1644 con objetivo 1630. Y es que estos análisis se usan de orientación, pero no son una recomendación. Por ello os animo a que conectéis en el Trading Room durante las mañanas desde las nueve horas. Y es que en esto del trading, vencer no es convencer.